Muchas gracias. Thank you. Bueno, buenos días a todos. En todo, everyone, agradecer a, a, like a Latnik por este LACNIC espacio y, por supuesto, felicitar por los space. 20 años de vida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 que tenemos aquí presentes, pero no quiero olvidarme de nadie, por lo tanto, les pediría como para empezar a hacer un poco de gimnasia, si se pueden poner de pie los puntos de intercambio de tráfico que tenemos en la sala y aquí también en el escenario, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de gimnasia. Voy a pedir ahora si se pueden poner de pie. Aquellas organizaciones, or or organizaciones o redes o empresas y estén conectados a puntos de intercambio de tráfico. Muy bien. Good. Julio, vos es un punto de troca de tráfico. A <ríe> Voy a pedir ahora so si se ponen de pie. To ask the people to stand up. aquellas personas que están basadas en países donde existen puntos intercambio de intercambio de tráfico.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 El nombre del panel se llama panel diez años 10 años creando interconexiones, para nosotros interconexiones las interconexiones, interconexiones no son solo físicas, no no hemos visto interconexiones recién interconexiones cómo se compone el ecosistema, las interconexiones, interconexiones son de todos todo tipo, son humanas, son físicas, human, son lógicas, son logical, este, logical, este, no, no estamos solos, no no, estamos, solos aquí. Here. estamos aquí para conmemorar los 10 años de nuestra asociación ten, de la Y ahí va yes, la primera pregunta, que va a ser una sesión interactiva, el primero, primero que responde, ya hay algún objetivo preparado por ahí. ¿Qué es la Alguien podrá decir que es la Ahí tenemos uno. Sí. Aquí los panelistas van a ir so haciendo preguntas, así que levanten la mano rápido, so ahí so rápido. Esto Esto tiene que ser una ida y vuelta fluido. A ver. Hola. La Latinoamerican, Latin American, American and Caribbean IXS. ¿no? Muy bien. Pero es la, es la asociación de puntos de intercambio de, intercambio de, tráfico, de tráfico de América Latina y Caribe. Que en inglés. En inglés. No, está muy bien. Sería interesante también. Interesante excelente. Ahí sí podemos hacer un obsequio y comenzamos okay, a todos en Milton. A okay, Milton, esta, esta historia real, eh, no comienza not, hace diez años, no, 10 años ¿no? para entender ago. por qué estamos aquí. Es aquí. importante we repasar cuáles son los antecedentes. Background. Milton ha sido Milton un jugador, uh, un actor clave en todo esto. Right antes que sido? Buenos días, tengo un papel muy importante. y hacer do NAPLA, e depois o Fórum NAPLA. de Interconexão Regional. And the regional interconexão for... é, estive, estive presente nesse present. cargo desde 2009 até 2012. 2009 2012, e, e, e 2012. nesse período uh, procuramos mostrar as dificuldades da região. Então, region. o câmbio do nome NAPLA para o Fórum de Inter interconexão, interconexão Regional se deu uh, através de uma apresentação que uh, no caso lá o Roque Gagliano e também uh, Raul Echeveria fizeram em relação a, ao problema de Chuí. temos o Chuí na parte brasileira, well, Chui. o Chuí na parte uruguaia. An, e aí o tráfego para poder so, traffic, uma pessoa de, de um lado do país uh, se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 dos Estados Unidos, via para o Uruguai, States, e as pessoas se conversavam com And esse caminho distante. People então, spoke, mostrava esse problema you know, that, that so de, de interconexão que já existia.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 a conectividade, a troca BGP entre os BGP, diversos the sistemas autônomos que compunham that, uh, os países e dentro, de, e dentro dos países, você tinha situações que uh, as empresas não trocavam not uh, tráfego dentro dos seus países e tinham que ir para uh, fora uh, para poder fazer o tráfego. Então, teve todo esse período aí. That I, we went e, that period. assim, é importante so também que nesse período, também já se já se mostrava a importância das cidades, já, já havia já necessidade And, uh, de se cadastrar uh, no FIRI tivemos eventos aí que mostravam isso. As was, uh, just e assim, a... né, pessoal, teve so, muitos atores um, que many, ajudaram think, a mostrar os problemas que temos aqui uh, na região. Eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem o que é Euro-IX? a mão. Então, é para aqueles que não sabem, o Euro Euro-IX é a Associação dos Operadores de Ponto de Troca de Tráficos Europeu. É uma associação fundada em 2001. Por que que eu estou well, citando eles? Europa. Porque durante todo esse e meu período aí, esses eventos, aí, eles estiveram presentes, events, reportando como é que estava a Europa na. na Reporting nesse on de de uh, de uh, the situación en Europa e, uh, on uh, the traffic de tráfico de tráfico de la mayoría de charge of de troca de tráfico de Brasil. A, a conhecer como é que era uh, o funcionamento uh, da Associação the, the Europeia de Pontos de Troca de Tráfego. E, e, e assim, foi muito interessante, uh, né porque a gente viu que, que existia, que existia uma sinceridade, uma troca de informação, informação muito sincera entre os participantes, isso ajudava a comunidade europeia a crescer. E assim, tinha muitas vantagens, e muitas vantagens Achava-se para a uma associação e essas ideias foram pouco a pouco sendo colocadas aqui na América e Isso foi muito importante para a criação dessa nossa associação, é importante essa troca de experiência entre os operadores de campo e troca de Quais são os equipamentos que como é que são feitos? As implementações so the, the é, nessas use, experiências. Aí, NIC, so, and, a minha equipe teve a oportunidade de fazer team, é, um treinamento uh, hands-on. Então, é muito importante essa troca de experiências E nós aqui no Brasil também ajudamos muito com a troca de tráfego a fazer esse treinamento. Então, é só para citar um pouquinho desse, desse momento aí que a gente teve antes da criação. Então, eu vou para fazer esse reconhecimento a Sérgio, de Euronis. Bom, eu quero agradecer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 Federación. Iba a preguntar que si, ask, si alguien sabía que era IXF, uh, pero bueno, knew, es bastante obvio uh, el nombre. I Surgió I medio en paralelo met, la creación well, de la asociación uh, en la región con la creación well, de una federación it, uh, de asociaciones uh, que, eh, of, en, en la que la IXF participa muy activamente, donde the se coordinan a nivel global todos los temas. Y ahí, esos primeros años de la organización, fueron con, con mucho apoyo de organizaciones de, de la KIEG y de ISO, de, de organizaciones que veíamos que era muy importante la colaboración entre IXP. pero que éramos los que hacíamos todo el esfuerzo para que se reunieran, para que quieran cada vez que estaban juntos en una sala, room, were, eran súper fructíferas las reuniones, pero llevó muchos años esa creación de comunidad de que el, el hito más importante en la organización fue cuando director, se incorporó Gabriel y logró um, eso, eh, hacer que fuera una eh, organización sostenible. Y, eh, desde ese momento el crecimiento fue claro. ¿no? El año 2014 ha sido, desde el... 2012 2014, esos dos primeros años, eh, fueron muchas reuniones coincidentes con, con, con LACNO, con la primera reunión de, la, de cada año, eh, se fueron sumando cada vez más YXPs y la prioridad de esos primeros años era la, la, la colaboración. Llevaban problemas como el caso de las CDNs o problemas que eran comunes eh, para acordar ir y ver y, y, y no tanto la promoción. Bueno, gracias promotion. a esta They nueva etapa so de sostenibilidad, eh, la, la ayuda y la colaboración But con nuevos so puntos de intercambio. Eh, creo que es uno de los puntos más, más importantes. Así que, además, una invitación a los. quienes están en ciudades donde todavía no hay puntos de intercambio de tráfico, quienes están interesados los en crear uno, que se acerquen a la, a la, a la, y la creando, una, eh, colaboración. Muchas gracias. Chris. Eh, activamente ha participado yeah. muchísimo. Christian, uh, Christian Milton, el Greiser nos está con nosotros Gryzen el presidente president y muchos otros actores se han nombrado en lo que ha sido la etapa funcional. Christian comentaba un año, una fecha 2014, 2015, eh, 2015 2016 uh, intentamos darle uh, un giro uh, a la organización, ya teníamos a a algunos miembros had y had queríamos pasar a una year, segunda date, fase 2014, 2015, 2015, pero necesitamos space, ayuda, necesitamos we encontrar esa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 Donde el Internet Society y el comienzan a trabajar like juntos. Guillermo, me gustaría preguntarte cómo fue esa etapa. ¿Ha sido también clave esa en ese rol de, de esa fase que comienza? Sí, bueno, un poco como estaban comentando, nosotros ya veníamos haciendo cosas juntas en las distintas organizaciones previo al 2018, que fue cuando firmamos un acuerdo.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 Mismo, eh, cada organización sino complementar entonces ahí eh, una cosa que empezamos a hacer fue tener llamadas más periódicas entre organizaciones. Eh, bueno gabriel que le gusta con, eh, con la información de los ipés íbamos completando con la información que teníamos de, de cada país y los IXPs que, eh, que iban apareciendo los proyectos porque a medida que nos enterábamos eh, distintas organizaciones tenemos con las distintas comunidades y bueno, vamos a esa información y así es que llegamos a, a ese acuerdo, acuerdo que decidimos formalizarlo en 2018 un poco también para que eh, eso marcara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 eh, así de ese modo, bueno, la CNIC so, más, más que nada se enfocó en la parte técnica de las acciones eh, y And nosotros eh, vemos eh, por qué, digamos, la CNIC.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 que comentaba al comienzo que las organizaciones habíamos apoyado mucho a la creación, creación, pero en realidad, en realidad lo hacemos porque es súper útil para estas cosas, contaba Guillermo. En el caso de ISO, eh, para nosotros es el canal más importante para promover manas. ¿Alguien sabe qué es manas? Premio por decir uh, que you, es manners you si you no you lo digo yo nadie sabe qué es manners No la todo es Wesley ahí Wesley, Wesley, a ver. Wesley. ah Wesley, Wesley. Ahí está el qué es manners? What, what manners? Maners maners es un a de set security rules that were implemented by operators más seguridad that, en, las, en, en los en in traffic intercambios de the entre los operadores participants of el como the también entre los and, participantes uh, de los pero bueno es un ejemplo de, the the, de, de yes. la utilidad yes. que It, tiene para la how organización para promover tipo de buenas prácticas claro bueno por ejemplo lo que tiene que ver con la seguridad y estabilidad de internet las mejores prácticas, Por ejemplo, la adopción de, de RPKI. Pues, también ¿quién, ¿Quién sabe? Que, qué RPKIs quiere decir el RPKI, RPKI para qué sirve? ¿Qué tiene que vayan al micrófono please please to you, to Ahí, este, que estuviste yeah. ayer yeah. en el, Girl, en el tutorial por favor. Ahora Ahí decir el de, de, de nombre y organización así hey, um, después te contactan your para the organization, organization so that they can contact you for the gift Joana Castro of Colombia's network from Colombia APKI enables us to ensure que uh, los prefixes el de acuerdo internet con are sistema in agreement de with the, the de autonomous de system de of origin and to de avoid de problems due to of prefixes because of mis, um, uh, because of mistakes that may be intentional or -intentional. Bueno bien, veo okay. que para algo sirvió el al tutorial. <laughs> in the well, Gracias. That, that eh, was really bueno. Thank you. Eh, más allá de eso, también un rol importante que vemos en los es el tema de, de los grupos de operadores que se juntan. Y a que, como decía Cristian, nosotros podemos llegar con We nuestros mensajes, them. las capacitaciones messages, y, y difundir lo que queremos. ¿no? Pero la colaboración está However, entre los operadores y que puedan definir acciones y uh, de, bueno, puedan uh, identificar uh, los problemas de la internet local y, y dar maneras de resolverlos. Maneras de resolverlos they también they es algo que Exactamente. Y nombraste los grupos de personas, grupos de operadores.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 un beneficio seek, para los puntos the, de intercambio benefit, de trabajo. Of the bueno, justamente ha sido una experiencia oh, sumamente interesante porque, porque se ha llevado a la práctica esta colaboración entre las tres organizaciones. A mí en particular me three llama mucho personally, la atención que a la hora de colaborar las tres organizaciones se ha formulado un plan de apoyo. ¿Qué es este plan de apoyo? Básicamente es una manera this de dar de forma estructural asistencia a, a los diferentes puntos de intercambio de Ha sido muy interesante porque de manera directa Prata, práctica, In a direct and se practical ha podido ir abarcando way, aspectos que, como comentaba, aspects, como comentaba Christian como comentaba Guillermo, and son was saying, indispensables para las diferentes asociaciones. Eh, una, un ejemplo One de esto son las mejores prácticas manners, eh, con banners, el despliegue también de HIPRODECCIÓN 6. ¿Y cómo se ha hecho? IPv6. En and vez de pensar en this, desplegar nada más plataformas simplemente poner más herramientas en el XP, la manera, in the IXP, la manera en la que se han formulado estos proyectos es a la inversa. Are ¿Cuáles son las mejores prácticas que queremos implementar y que estas sean el corazón de las diferentes acciones o de las diferentes plataformas, capacitaciones que se vayan a Por ejemplo, en el caso de MANERS, hay un programa específico que es para puntos de intercambio de Entonces, desde el corazón so, del, de estos proyectos dentro del plan de apoyo se formulan de tal manera que al final del proceso los puntos de intercambio de tráfico queden exchange ya registrados en un como el caso de IPv6. Que todas las plataformas que se vayan 6, a desplegar IPv6 sean IPv6 compatibles y que promuevan que los diferentes miembros de los puntos de intercambio de tráfico puedan también intercambiar su tráfico valga la redundancia en IPv6. Entonces, es un plan que se basa en diferentes áreas se basa en las áreas. áreas, por ejemplo, de implementación de ejemplo, plataformas, implementación, como comentábamos, mejores prácticas, la parte de capacitación y también se da apoyo en algunas situaciones, por ejemplo, con equipamiento cuando esto es necesario para para poder desarrollar este tipo de plataformas. Una de las grandes the ventajas de poder is, eh, de manera coordinada. Uh,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 un de intercambio de tráfico, donde y cada IXP es la fuente original Ixp de la información. Y esto es sumamente importante porque de and esa manera pueden, incluso de manera automatizada, estar publicando quiénes son sus miembros, cuál es su tráfico y mucha way, y otra información que les sirve de mucho a la comunidad. Pues estos proyectos ayudan so a automatizar, por ejemplo, la carga de, este este de este tipo de información, también a desplegar algunos...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 the del, del staff, del punto de intercambio if, de tráfico, que es lo que va a hacer catalizar para que puedan sus propios miembros también so eh, desarrollar este tipo de capacidades y incluirse en los programas de operadores. Y al final, todo esto que estamos haciendo con, con este And programa, we, lo que busca so es poder ser, por decirlo así, un program. acelerador de los puntos de intercambio de tráfico, el que puedan en la menor cantidad de tiempo posible llevar la mayor cantidad de beneficios de mejores prácticas a sus comunidades and the y a partir de ahí poder continuar teniendo so un impacto importante en ello. Important y como un último detalle, finally, si podemos pensar en algunos números hasta dónde hemos podido llegar, que este es solo el inicio, esperamos poder through. hacer mucho It's más just, con esto. A la beginning. fecha, eh, se ha podido so, beneficiar 12, uh, de este programa 12 y, y XP en 12 uh, países. 12 se han, han podido dar más de 150 horas de capacitación personalizada en las diferentes plataformas. Y se han desplegado más de 50 eh, servidores o servicios dentro de estos puntos de intercambio de trabajo. Ya se está teniendo un buen impacto y esperamos que siga creciendo. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Y de todo este gran menú de opciones que Mauricio pone sobre Pablo, a ti te, Pablo, te ha tocado lidiar de alguna manera con una decisión de, de en la cuestión de internet en in in Panamá y qué de todo este menú From a la carta has podido menu, aprovechar para elevar el punto intercambio de tráfico. En in bueno, eh, buenas, buenas, buenos días a todos. Morning, gracias Gabriel. You, Gabriel. El menú completo. Uh,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 Eh, en el momento de la pandemia, pandemic, la, el directorio se dio cuenta que había que fortalecer eh, el IX y buscar IEC alternativas para mejorar la conectividad local eh, y que mejor hacerlo a través del IEX y la asociación the con, IEX con IEX, la IX el apoyo IEX de LACNI, la el apoyo de Internet Society y el capítulo de, de Panamá también, nos dio and las herramientas, conocimiento, apoyo técnico para lograr implementar todas estas herramientas. Desde participar, participar en manners, eh, somos por 100%, 100 IPv6. tenemos validación RPKI, validación. contamos con servidores, eh, colectores de ruta. Todas estas so cosas que so al finalizar el año 2020 no end teníamos. End 2020, we 18 meses después pasamos de ser un equipo de pasar mero tráfico a tener CDNs, two, CDNs ganarnos la confianza de los participantes en seguir apoyando la organización en todo Supporting lo que se proponía a través del directorio y de la, y so la administración del punto de intercambio, eh, mejoramos nuestras capacidades point. técnicas. Eh, Mauricio no me dejará mentir, eh, no tenía me casi nada de conocimiento de lo que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 nosotros members, somos una organización de amigos, levantamos friends. el We teléfono, así yo lo he hecho, necesito ayuda I de alguien porque algo no sé, levantamos el teléfono, llamamos a Carlos, él nos contesta, nos da it, la and, respuesta, como lo hacen, answer, he, sugiere que lo hagamos, eh, we'll y eso es lo que ha generado este entorno de amistad, cooperación, colaboración, que ha tornado al punto intercambio de tráfico,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 Gracias Pablo y, y sí, Thank verdaderamente you, se ha, se ha formado truth, una asociación, uh, de, asociación de, de amigos. Yo cuando muestro algunos slides de, de de Power Power de PowerPoint, somos una una familia, ¿no? Este, like ha llegado a eso y lo que comentas respecto de lo que enviar un whatsapp y que otro te responda o mismo cuando hacen con nosotros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 eh, o muestren desde Perú y X un crecimiento de tráfico súper importante. Estamos conmemorando también los, los 20 años de la de este un programa este, que Frida, ustedes han aplicado, that is han participado de ese programa. También si nos program. puedes contar Can un poco al respecto. On eh, that. Claro, por supuesto. Primero que todo, yes, ¿hay alguien course. que sepa well, lo que es Frida? Frida in the oh, ¿Cómo hacemos uh, ahora? Manis. No tenemos tantos. opciones. <laughs> persons, so el primero well, que llega al so micrófono. Hay el el premio por si acaso. A ver, alguien, alguien al micrófono. ¿Quién se ha levantado la mano? Someone Bueno, al, al micrófono que está aquí the en el pasillo alguien que que, aisle? que sepa que Frida o ahí hay otro micrófono también. Is? No tengan, alguien debemos voluntario. Aquí Carlos Al Carlos Nájera. Hola, Anto de Honduras. From Honduras. Ah, Frida, yo de hecho. In fact, con I started Frida learning about Frida. Hizo una hace como I applied 6, años. an application five or six years ago. It's the Innovation Fund for Latin America. Uh, muy I, de que this was very interesting in the sense that Frida, after coming across Frida, Frida, I found LACNIC, and LATNIC. now I'm here. Muchas gracias por contarnos lo que eh, we Para we nosotros ha sido us. algo muy importante poder eh, important. participar desde el comienzo right con, con LACIX, eh, poder también entender and que nosotros creamos ecosistemas de interconexión, no solamente de redes, también de personas. ¿no? Eso es una cosa bastante importante de, de mencionar. The, eh, uh, nosotros, como people. decía Gabriel, somos un punto like de intercambio bastante nuevo. Llevamos desde el año 2019 en Perú.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 eh, y que se atrevan a también mostrarse uh, al mundo, uh, ¿no? porque ellos son importantes, son, son important quienes lleven el Internet a los lugares to donde no llegan los más grandes. Y eso para nosotros que ha sido, uno de nuestros aliados out. más importantes are, en poder lograr one que one el punto de el intercambio de, de, de, de, de Lima haya crecido bastante. Are, y desde que nació eso, eso también siempre nos llamaba la atención cómo logramos también que las redes más pequeñas que no tienen redes de transporte nacional puedan hacer intercambio de tráfico.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 Tratar entonces si, si no pueden conectarse si esas no redes a, un, a un punto de intercambio el, en uh, el caso en Lima, lograr crear puntos de intercambio en otros lugares y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa, so que Arequipa fue donde, donde primero created, salimos de la capital. We, en, tenemos ya the alrededor de 10 city, miembros 10 conectados allá y luego de eso nos dimos cuenta que hay un gran, gran interés de pequeños operadores en poder cambiar porque justamente ellos ven todo el ahorro del ancho de banda pero también vemos que hay interés de parte de los, los operadores medianos porque ellos que tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad en teras y teras de capacidad pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local y ahí yo creo que Lentamente, so, más lentamente little, lo que me gustaría, han estado viendo también los like operadores más grandes to... en beneficio de eso el beneficio de poder interconectarse inter inter inter más que a un único punto de intercambio. Poder ver también diferentes puntos de intercambio en otros lugares que les permita uno, poder reducir el tráfico, bajar la latencia y también tener resiliencia. Hoy en eh, día en América Latina, hay muchos lugares tenemos puntos de intercambio en las capitales, pero no hay en otras ciudades. Y si algún desastre natural llega a suceder o algún problema así, se expone la infraestructura de Internet de todo el país. Y hoy en día que todos tratan de dependiente de Internet, yo creo que tenemos una responsabilidad de ser una red más resiliente y ahí justamente la idea de nosotros de poder crear un intercambio en, en todo Perú eh, estaba desde el comienzo como les comenté y cuando vimos la oportunidad de que se abrió un programa FRIDA Chévere, esta es la oportunidad de poder acelerar esto, y démoslo a más ciudades. Y hoy en día estamos abriendo Chicláutos que y quedan el norte de Perú, casi 800 kilómetros al norte de Lima, Y también el Cusco que probablemente la mayoría conoce por Machu Picchu que en la ciudad que está cerca de Cusco es Machu Picchu. Pero con esta cerca y queremos justamente ayudarle a esos operadores, no solamente los pequeños, sino que también los medianos que puedan interconectarse ahí, que puedan hacer peering y también crear un internet más robusto en el país.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 eso tenga un impacto of, uh, real Bosa en los usuarios just, uh, uh, necesitamos Redwoods acercar la interconexión lo, posible, lo más cerca posible lo más local y para nosotros ahí, Frida, nos, nos, nos ha ayudado mucho Muchas eh, la gracias that. That. Realmente una, una salva realmente una gran experiencia Thank en poco tiempo y vamos ahora al punto intercambio de tráfico local IXP de Bolivia. Bolivia. Y tenemos a Carlos, Sanabria, Carlos quien, Sanabria, quien lo lidera. Uh, El surgimiento de, de, de PIT Bolivia...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 Eh, con con este, date, llamémoslo, this, uh, so éxito uh, en, en estas métricas. Que, uh, que han that, uh, you bueno, buen día a todos. Morning, bueno, la. La historia del PIB Bolivia es un compleja, ¿no? El eh, PIB Bolivia hablábamos digo, Pit Bolivia, el punto we, de punto intercambio de tráfico. Ya no se hablaba del uh, año we 2001. We 2001 eh, Now, en la ley 164 del 8 de agosto del 2011, 2011, 2011 ya salió una, obliga un, una obligación para hacer el intercambio um, de manera local. Uh, de manera uh, local uh, ¿no? uh, Posteriormente, ya el año uh, 2013 local. salió una reglamentación then, a través de un decreto supremo que se 1391, ahí ya daba algunos lineamientos de cómo tener punto de intercambio de tráfico. ¿no? Y finalmente, en eh, la resolución ministerial del 62 del año 2013, que se llama un título un meditarito, es el reglamento de interconexión y uso compartido de infraestructura. Entonces, a partir de ahí ya, ya se daba el, el lineamiento general para, para hacer un plan de implementación. El ya en agosto del 2013, 2013 ya se, ya salió una resolución del resolución regulador, regulador donde ya se establecía eh, el, eh, cómo iba a estar la asociación del de Bolivia. La, la primera resolución de hecho And que da, le daba al, al, al gobierno, al Estado boliviano, Bolivian dos tercios de la, las decisiones del, decision del, del punto de intercambio de tráfico. ¿no? Entonces desde And, uh, ya el 13 so de noviembre del 2013, 13, 23, de, en uno de los proveedores one de Internet, internet ya con la ayuda de, de ISOF Internacional, Isof colocamos Internacional. el primer switch We que estaba en uno de los ICPs, pues, como les mencioné. Obviamente eso provocó como que, como que una doncha de manera de que... El, el, el PIT se entiende uh, que tiene que ser un lugar totalmente neutral. To neutral ¿no? Entonces, a partir de so, 2013, 2013 hasta el 2016, tres, uh, o sea, vale cuatro años, in 3, 4 years, estuvimos en temas de recursos de revocatoria, uh, recursos jerárquicos y, y bueno, todo el papeleo administrativo que hay nuestro, en nuestro país. Y bueno, finalmente el año 2016, finally, 2016 ya se tomó la decisión de que de, teníamos que but encontrar we, un lugar neutral. Yo para entonces trabajaba en el regulador, en el regulador he trabajado como una cosa de 11 años. Lo convencí al director ejecutivo de entonces de que el ATT, el regulador boliviano como que sea nuestro, bueno, nuestro host. Entonces a partir del 2016, entonces el, la infraestructura del punto de intercambio se encuentra en el regulador, ¿no? Uh, under the eh, para entonces, para el 2016, so, era by, una, una interconexión, un, un 2016, punto de intercambio que era XP una especie de full mesh, ¿no? o sea, todos sort of, a, contra uh, todos, uh, ¿no? o sea, como que la, uh, la, uh, uh, la administración uh, del punto de intercambio era muy complicada. Ya bueno, después de eso, el año 2019 Now, on, eh, logramos 2019, sacar una personería jurídica, yo para entonces ya estaba fuera del ATT, el 2020 ya se, el directorio del People.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 algo que so that tiene the origen y destino the nacional ya no salga de nuestras so, De hecho, que el, el, el punto de intercambio, de punto intercambio de Ixp, cuando agarré el punto de intercambio, teníamos alrededor de una de dos gigas. Like gigas. Ahorita estamos por encima de 122 gigas. Hemos crecido como 10 veces. By,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 Ustedes, como ven, no solamente intercambiamos bits, ¿no? bits por segundo, sino no también intercambiamos experiencias, intercambiamos metas, eh, objetivos, eh, capacitaciones, conocimientos ¿no? y a nivel de IPv6, por ejemplo, y también este año con la colaboración de la gente del ACNIC, pudimos lograr implementar a través de tres sesiones y al final de la sesión lo que hicimos es lograr implementar el IPV6 en, en, en el punto de intercambio. ¿no? Actualmente ya hay cuatro proveedores de internet que hacen intercambio de tráfico a través de, del PIC de, Déjame que te interrumpa para, para hacerte una consulta, porque ese dato que dijiste de, de RPKI muestra justamente la de, de, del en la importancia de IXP, bueno, de una técnica que da más seguridad al geo, pero que beneficia a toda la internet del país, porque pasaron del 43 al más de 90. Al, bueno, el 43% de adopción al 95% pero en toda Bolivia haciendo una actividad de, de RPKI en el IXP ¿y, y por qué hizo bueno, porque se da un efecto, un efecto cascada de que los miembros del IXP lo adoptan en sus redes pasar del 43% al 95% de adopción de ROAS en el país se da a raíz de, de, de un más de las actividades que hicieron sí, o sea, lo interesante antes de que, Pero como, como mencionaba well, Pablo, the, Pablo the, Ruiz the, Díaz de Panamá, pan, por ejemplo, por instance, hablamos con gente de México, ¿no? con, Mexico, con, con el ICSI de México. También hablamos con el de Costa Rica. Costa Rica, pero digamos But, como que um, se va creando una comunidad um, ¿no? y esa comunidad. Lo que hacemos created, es como que nos, nos apoyan continuamente. continuamente ¿no? Hemos hecho, do por do ejemplo, talleres grupales instance, varios ISPs with, uh, para que, lines, por um, ejemplo, decirles che, o sea, Necesitamos need, que saques tu certificados y si no quieres, te apoyamos. ROA. No, y bajo esa lógica, digamos, algunos han, han ido cayendo, so, o sea, cayendo. Uh, y really finalmente, por ejemplo, a los que that. a los que se des, desistían, and finally, lo que hemos that hecho that ha hacerlos, hacer talleres individuales con individual cada, con cada ISP con, con, ISP con el objetivo de que, por so ejemplo, todas sus, todas sus bloques de 32, ya sea 22, ya obtengan sus certificados. Lo mismo hemos hecho en el tema IPv6, Y no nos hemos quedado lo ¿no? que hemos hecho ha sido, por ejemplo, hemos organizado un taller para la Banca Nacional. Hemos hablado con la gente de, de la Asociación de Bancos Bolivianos. Ellos nos han apoyado en esta actividad y hemos logrado que, por ejemplo, al menos dos entidades, la ASFI que es el regulador de, de, de la banca boliviana y uno de los bancos, ya han obtenido no, ¿no? O sea, estamos a un pasito de que nuestro país tenga un de, de por lo menos y al llegar al 100%. ¿no? We, we, we que era uno de los get, uh, objetivos uh, institucionales to to Muchas gracias, Carlos. RPKI, really like, ¿alguien respondió? Like, so, Maras respondieron, Euro X, manners, like Roa, nadie, uh, like uh, no, sé, no hemos preguntado. ¿Alguien sabe lo que so, significa Roa? You know si pueden levantar la mano, acercarse sí, al micrófono. Si no, pregunto yo Javier, Galvez de, Javier Galvez de Medellín. Por favor, al micrófono. Hola, buen día. Good morning. Me parece I que think es eh, is... recursos. Uh, Es una autorización de recursos. Es una autorización de recursos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, gracias, gracias Carlos. Me gustó lo que has dicho de la pulga en el oído. What said, eh, the the este, este, muy in gráfico the ear, y lo asocio un poco graphic, con la actividad de Carmen. La, Carmen la veo también como the, una pulga en el oído Carla, en, lo que, en lo que tiene que ver the, con a, la creación de, in de, de comunidad, encontrar drum, sinergias, e sinergias. Esa actividad that que desarrollas en México en el propiamente dicho, que es uno de los puntos de intercambio de tráfico, creo que más joven de en toda la región, ¿cómo es que, cómo es que lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en esa pública en el hoy? Bueno, pues muy, muy buenos días, espero que todos estemos drunk. despiertos. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por, por, por la invitación, por invitarme a la Bueno, pues, ¿cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es tejer. Todos ustedes hemos aquí compartido Lo que hemos utilizado es entrenamientos, en entrenamientos especializados, que necesitamos la comunidad, de construimos ecosistemas, que los puntos de intercambio IHPs estamos clasificados IHPs como una infraestructura as clave as para el desarrollo y que tenemos la maravillosa tarea de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 y la sensibilización de los actores claves de los que necesitamos aglomerar para construir esa, ese ecosistema local de internet. Pero lo tenemos que hacer de la mano de la uh, mano de ustedes, de los internet, expertos, de, de, de, de, de sus colegas uh, de científicos y porque porque todos perseguimos ese mismo objetivo social, el de construir y desarrollar un mejor ¿Qué hemos hecho en ICIC? No es Carmen, es una comunidad, somos una mencionando un poquito como parte de la historia, um, ¿no? somos muchas personas. Y es el aula valioso. creo que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba al inicio. Las in comunidades estamos formadas por personas. Lo mismo mencionaba Gabriel. Y en lo que hemos it, hecho es pues and tratar de cuidar cómo orquestar esas acciones, esas acciones para ir construyendo poco a poco ese ecosistema. Y utilizamos tres acciones. Nos enfocamos en acciones muy específicas para construir la infraestructura con cada una de las características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 y otro eje muy, muy I importante, I es es son las capacitaciones. Texas, ¿De dónde ¿Cómo hacemos? aprendemos that? de estos We're eventos? These ¿Aprendemos these de las conversaciones well, que Lana, tenemos reuniones de fuentes, eh, Lo podemos hacer Igual cuando tenemos una llamada, la comunidad de la de la de que nos de que, de de de la ciudad de de capacitaciones o entrenamientos, entrenamientos, como igual le decimos, solamente me voy a estar en la comunidad y luego de ahí aterrizando a la de entrenamiento. Bueno, entonces, para poder construir la comunidad, no olvidemos, somos personas, pero tenemos que generar un ambiente de confianza. Eso but es lo que cuidamos en el día a día en ICSI, en el IXP Yucatán y cuidando yokatán. lo que nos Comentan, esos talleres de tutorial de que empezó a tomar desde el 2017 no fueron en vano, Chicho, mi Arturo Servín, donde esté tampoco Cristian, han servido muchísimo. Entonces, el volver a leer esos slides e común, es algo que se nos va grabando y lo vamos tatuando en la historia. Entonces, desde la etapa temprana de este punto de intercambio, lo que hicimos fue pues, solicitar apoyo a nuestras, en este caso, Internet Society. Y muy al inicio, muy, muy activamente, siempre eh, escuchando Cristian, orientándonos, también igual del pero sobre todo porque no somos profetas en nuestras tierras. Entonces, tiene que venir alguien que nos pueda apoyar y que digan, bueno, afuera de nuestra región, afuera del sureste de México eh, los puntos de intercambio. Eh, no los definen y empieza a generar ah, bueno, no me está tomando el pelo Carmen o no, no me está tomando el pelo Gilberto o cualquiera ¿no? por cierto, que aquí Carmen está mi colega Gilberto, le mando un gran saludo mistake, and, bueno, esas es son las cosas que vamos logrando, como desde el DXP van ISB. llegando Israel. otros colegas, igual right. hay otro asociado por acá, y de ahí and con nuestras that, comunidades, después de respaldo con nuestra comunidad local hemos ido construyendo con side, alianza con el gobierno del estado, con la cámara de empresarios, de empresas de tecnologías con la universidad, que es muy importante para aportar conocimiento con a los proveedores de Internet. Fuimos Entonces, creando esta primera comunidad esta y de ahí empezamos comunidad. a generar mesas Desde de trabajo, generar común, identificar cuáles son Europa. nuestras realidades. No entre realidades. Y que, realidades, realidades. Entre las primeras realidades es que realidades, aún así habiendo la confianza de esa primera Even comunidad que se formó, no teníamos tanto conocimiento ni we tanto expertise much, de cómo no construir el punto de intercambio. De ahí que nos acercamos en el inicio de la pandemia, que es ahí donde nos agarró la, la conformación de esa primera comunidad de asociados. Le pedimos el, this, el, el apoyo a la AQX a, a, so a través de Gabriel. Hicimos cinco sesiones, cinco sesiones que le Necesitamos, por favor, estos cinco un track una vez al mes. Y de ahí, luego so, ya de la mano, con, five tracks, en este caso con, con Mauricio Oviedo, empezamos con el comité técnico Obiedo, que a Gilberto Burgos. Empezamos a construir cómo iba a ser ese inicio de operaciones, Burgos. pero subiendo siempre a la And comunidad. This,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 de entrenamientos. Estamos haciendo ahora sinergias con organizaciones nacionales, con la comunidad de los pequeños ISP de México, conocida con la WISP, como la WISP MX, otro organismo que aglomera a grandes participantes a Cargues para poder identificar cómo podemos accesar a esos pequeños ISPs. Y, y, y no tenemos, hacemos una agenda en común, pero atendiendo, aunque es una sola comunidad, cada comunidad de universidad, pequeños ISPs, con los que ya van en un caminito más maduro, que ya tienen recursos YSB, internos internet y ya están haciendo ejemplo, intercambio, hacemos agenda en Por ejemplo, para them, la comunidad de X, ahora el desafío community. y el compromiso de poder we afrontar juntos, el desafío de despliegue de producción 6 es que de los demás eh, operadores de red so que ya forman the parte de X y forman parte de MANERS, part Maners ¿sí? man obviamente pedimos el apoyo como el Manners Philo desde 2022, que es Mauricio Diego, y así nos vamos apoyando. No todo recae en esta comunidad, pero tampoco nos quedamos confiados y sin hacer nada sino que con lo que nosotros ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes, podemos generar eventos locales pues, similares. Tratamos de replicar lo que se hace en el y hacemos talleres y eventos que duran una semana, el de desarrollo semana, el de desarrollo de Internet en Yucatán. Y hacemos talleres, foros, meses de trabajo, networking, pero aterrizado a la realidad de nuestra localidad. Bueno, aquí me detengo para que queden unos minutos. Muchísimas sí, sí, gracias, Carmen. Y Thank you very much. quedan unos Carmen. pocos minutitos, así que vamos cerrando so el panel con algunas conclusiones. Los términos que más se han ido repitiendo en las sesiones han sido comunidad, sinergia y fundamentalmente colaboración. Esto quiere decir de alguna manera que no estamos solos, que tampoco lo podemos hacer. So. Estamos en un mundo interconectado in eh, la colaboración existe tanto a exist, nivel local como, local como regional a nivel como también global, nosotros, como la que formamos también, parte de la creación de puntos de intercambio de tráfico y, por lo tanto, nuestros asociados tienen la posibilidad de vincularse con sus pares en las otras regiones: en Europa, en África. En con esto, repito, no estamos solos, no lo podemos hacer solos. Esto es, es un equipo, es un ecosistema. Comenzamos el panel con prácticamente toda la sala de pie. Y esto es, de alguna manera, So somehow, nutre a los puntos de intercambio de tráfico que realmente trabaja denodadamente de el día a día en, día, día, en día en poder ofrecer una mejor calidad de internet y en lo posible al menor costo posible. Eh, agradecerles. Dejamos un espacio de... No sé si, hay, si hay preguntas. De, tenemos un minuto, un minuto y medio si hay alguna pregunta. Ahí levantaron left. la mano. Hola, hola, hola. ¿Cómo Hello. están? Hola a todos. Hi, Buenos días mi nombre es Ricardo Velis. soy un ISP um, acá en Bolivia, Bolivia. Eh, mi primer LACNIC fue el LACNIC, LACNIC 23, LACNIC 23. Eh, para mí fue para eh, mí, mucha información, eh, no llega la primera vez, eh, nivel de entendimiento time time LACNIC, y conocimiento LACNIC, quiere, LACNIC, es, es complejo, ¿no? so pero much. uno va entendiendo todo time, y bueno, well, es una alegría que LACNIC se ha hecho ahora en Bolivia, es un sueño que en algún momento lo con Paula, con Cristian, con personas que llevan, LATNIC, ¿no? Entonces eh, muy contento por eso y quiero plantearles una pregunta que creo que es una realidad en Perú, en Bolivia, en, en los países que tenemos una brecha digital muy grande. Eh, hay que acercarnos a, a los pequeños y a Carmen, Me muy su exposición. Entonces, eh, para mí es impresionante cómo de la pandemia han surgido cientos de ISPs en el Perú. En, en Bolivia, oh, in Peru, y en muchos right lugares muy pequeñitos more, de gente del vecino, ¿no? El vecino For que example, todos los vecinos le dicen, oye, vos sabes know, know, de tecnología de su de internet, internet porque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 Cada vez el Internet es más complicado, entonces Internet yo veo que esa brecha crece mientras la tecnología facilita más tecnología, el acceso a, al Internet, Internet y se hace más fácil para la gente común usar el Internet. Todo lo que es código, transporte, se hace más complejo y eso hace so que este segmento del microemprendedor que están muy, muy lejos de entender todo este mundo, ¿no? Very, very Entonces, eh, cómo this ven this a los participantes alguna pregunta abierta this a todos. ¿Cómo ven este, to esta realidad? Bolivia tiene una brecha muy grande in de internet. De en Bolivia va algunos datos divide. y esta realidad de los micro, microemprendedores, yo les digo es, es abrumadora. Son cientos well, I mean, pequeñitos que han aparecido, que están haciendo las cosas así a papel y lápiz. Gracias. ¿Salo? Sí, claro. Efectivamente, yes, yo creo fact. que esto sigue que muchas veces son ISPs, las personas que tenían often, sus cabinas eventualmente de internet. Luego se han dado cuenta que pueden dar internet a las casas. Y yo creo que ahí tenemos un desafío que, como comunidad, tenemos que a poder a hacer esa transferencia de conocimiento. Porque finalmente ellos son, son quienes conectan a las personas que no están conectadas. Y ellos realmente tienen todo el espíritu, tienen todas las ganas. Y de las personas tenemos un poquito más de experiencia. Y yo creo que tenemos el deber de poder ayudarles en todo el proceso. Poder ayudarles a ver cómo, y finalmente, si ellos son exitosos, va a haber más gente que se conectada a Internet. Entonces tenemos que ayudarle ahí. Eh, justamente yo creo que todo lo que es LACNIC con las charlas ayuda muchísimo. También los puntos de intercambio, nosotros tenemos un rol de estar cercano a ellos. Y justamente mostrarles cómo sacar su ASN, cómo poder utilizar pgp cómo hacer una red, y yo creo que son realmente, o es un, un lindo tiempo para ver, para nacer, de ISP, que es una especie de ISP pequeñito, y muchos de ellos the the zona en las zonas más apartadas. En Perú le llamamos los conos, que son es como las zonas que están fuera de la, de la parte, are, parte are, urbana, are so donde incluso ni siquiera hay nombre de calle, ¿no? es un camino Sometimes de tierra. An, y ahí ellos have justamente have son, algunos se llaman los héroes, ¿no? Porque son like, realmente están en el día a día con una escalera, y que... O con una escalera subiendo, se ponen una escenita y realmente son quienes están viendo el internet a lugares, lugares donde hay hay an gente que no está conectada so y que esa brecha digital la están logrando romper. So algo. Overcome, to them. Oh. Gracias, Salva. Vamos cerrando entonces. Salva, eh, Nacho, no tenés el, Nacho, no sé si hay alguna pregunta online. No hay. Tenemos una pregunta, sí es realmente muy breve porque There's ya estamos. Es hora una breve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 entonces estamos hablando de que so los pequeños, medianos, microempresarios tienen que buscarse por us, dónde to ir. Nosotros les pedimos el apoyo para ustedes, hacia nosotros, us, porque se necesita interconectar, se necesita que... Las empresas que están ahora acá en Bolivia permitan. Porque hay empresas transnacionales, hay empresas que no están permitiendo. Y eso la verdad está perjudicando. No, no solamente a las empresas, a la población. Estamos hablando de personas de casos de recursos, personas que viven en áreas urbanas, alejadas de urbanas, áreas rurales. Entonces yo les pido por favor que conversemos para que ustedes nos colaboren. en este momento,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 Gracias. Carlos, Hola, uh, Carlos, eh, gracias por Carlos. la pregunta. En realidad, en Bolivia somos Bolivia, un poquito más de 50, 55 sistemas 50 autónomos. autónomos. Como les mencioné, como parte de la charla, a, a la fecha están conectados 14 talk. sistemas autónomos al punto de intercambio de tráfico.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 Working. Muchas gracias, Carlos. You, Carlos. Eh, muchas gracias a Thank ustedes you. por compartir esta celebración de los 10 años de la X. Esperamos los próximos 10 años continuar construyendo vínculos, creando más y mejores interconexiones. Decimos no únicamente interconexiones para intercambiar tráfico, sino para promover el intercambio de ideas, de mejores prácticas, de experiencia que de eso se trata. Gracias a todos y cerramos con un video, si puede ser, y un pequeño, y un pequeño anuncio a las 18 horas de la X junto con LACNO y con el apoyo de de la Internet, Internet Society. Organizamos el Black Forum, que en esta un, oportunidad va a ser en modalidades peer-to-peer. And peer. Peer and peer. Y we ahí tenemos interconexión de personas. De interconexión una cerveza, conversar beer, respecto de, de cómo so we can intercambiar lo que we can see ustedes quieran. Muchísimas gracias y adelante Thank con el video. We represent more than 50% in the region. We facilitate exchanging ideas, experiences, and best practices. We organize hearing forums for Latin America and the Caribbean. We generate synergies with other internet organizations. We articulate resources to enable the development of new tools and services. Muchísimas gracias, gracias. gracias. gracias. gracias. Gabriel, Gabriel. Les con un aplauso, por favor, a todo el panel.